El conflicto que, en el que nos ha planteado es que, que viene arrastrando una deuda desde hace años cuando a los, a los comités de empresa en las, en las reuniones anuales de, de, de, de finalizar los ejercicios nunca se los había comunicado que existiera una deuda, de que al parecer estábamos trabajando a pérdida de forma continuada durante X años. La empresa dice que tres, los últimos tres ejercicios eh, por medio de la prensa leíamos que la empresa llevaba un año refinanciando esa deuda y ya desde noviembre del año pasado pues, nos eh, convoca para formar o formalizar una mesa negociadora para negociar algo que no nos tocaba negociar. Es un centro especial de empleo porque trabaja gente discapacitada. Yo, por ejemplo, tengo una discapacidad visual de un 49%. Que realmente es un centro especial de empleo de nombre, porque no es centro especial de empleo, porque parece Guantánamo aquello, porque es un centro de explotación, realmente. Porque les dan subvenciones, en teoría tenemos que tener el 70% de discapacitados. Y ellos reciben el 50% del salario mínimo interprofesional ...por nosotros, que se están llevando una pasta... Eh, ...tienen eh, ayudas por adaptación en el trabajo... ...no se adapta a ningún puesto de trabajo... ...ahora mismo lo que queda en este Centro Especial de Empleo... ...es la élite de los discapacitados... ...es decir, gente con problemas de visión como yo... ...gente sordomuda... ...gente que no tenga muchos problemas... ...porque cualquier persona que sea discapacitada... ...y tenga un problema un más grave... ...no podría seguir el ritmo de trabajo que hay... en, en en fábrica. Nuestra planta, el Centro Especial de Empleo, sí que recibe muchas subvenciones de la Junta, eh, la cual debería gastar ese dinero para adaptar puestos a la gente con minusvalía. No lo hace, ese dinero se le están quedando ellos están, y encima generan una deuda cuando reciben más dinero de lo normal. No ayudan a la gente con minusvalía en el sentido de adaptación de, de trabajo ni puestos de trabajo. Entonces, la Junta debería ir de, de pararles un poco los pies y decirles, señores, os estamos dando un dinero para este propósito, no para vuestros bolsillos. Aparte de que os damos todo este dinero, no queráis encima bajarles los sueldos y empobrecerlos más cuando os sale más barata la mano de obra, evidentemente, con todas las subvenciones que reciben a, a base de la gente con discapacidad. Es un conflicto en el cual la empresa nos dice que debemos 300 millones de euros y que tenemos que reducir costes. Vale, pues Nosotros decimos que lo entendemos. Nos viene con un plan de competitividad aberrante en el cual nos descuentan pues, una vea de 8 o 9 mil euros a cada trabajador. Que es, es absurdo porque si a un trabajador de nuestra planta le descuentan 8 mil euros, no llega ni al salario base. ...es algo mínimo interprofesional... ...o sea, que ellos nos tiran la piedra... ...se hacen un montón de concentraciones... ...nos juntamos las cuatro plantas a las que nos han atacado... ...que son las plantas de Castilla y León. Se empiezan a hacer concentraciones diciendo que no nos sentamos a negociar... ...porque al final, yo creo que yo y todo el mundo... ...cuando nos sentamos a negociar, es para ganar algo... ...y en este caso, solo te sientas a perder. Se hacen concentraciones y como que se queda la cosa un poquito intranquila... ...un mes y medio por ahí, ya está... Como no, nos sentamos a negociar, proponen un charla y nos obligan a sentarnos a negociar. Nos empezamos a entrar a negociar, quiten el pan de competitividad que ellos querían poner y nos plantean otra cosa prácticamente igual. Porque todos los conceptos son valorables en, en dinero. Un día de permiso, eh, un, un plus de, de nocturnidad, un plus por, por, por absentismo, o sea, por. Eh, ...de fin de semana, todo es dinero. Y ellos, la empresa, lo que nos han dicho en la última reunión... ...es que desean reducir 3.200.000 euros, como sea. Y ese como sea es metiéndonos la mano en el bolsillo... ...a todos los trabajadores de las cuatro plantas. Yo pienso, a nivel personal, pero dentro de, de, de CGT... ...es que en cada planta hay un comité... ...hay una representación o representatividad de, de cada sindicato... Y en estos momentos lo que queremos es no dar el brazo a torcer, pero junto con los demás y decirles a los trabajadores que al final van a tener que ser los que tomen la última decisión de que por ahí no queremos ir nadie. Somos cuatro plantas, tenemos cuatro convenios diferentes en cada planta, como ya he dicho el nuestro es el más bajo, y ellos lo que pretenden es hacer un convenio único, pero en realidad lo que nos están intentando es una bajada de salario única, porque solo nos afecta ese convenio que nos presentan en las bajadas de salario. Los otros aspectos dicen que cada uno lo que tiene se queda como está. Entonces no es un convenio único. Es una bajada de sueldo para todos. El pan de la que la PESA propone a día de hoy, no sabemos cómo terminará esto, es que nos quiere congelar el salario durante cuatro años más una reducción de nuestro salario actual de un 11%, cosa que nos costaría recuperar unos 17 años. A día de hoy, después de la última noticia que hemos tenido de que ya tenemos asegurado un inversor, de que va a hacer una inyección de dinero en la empresa para eh, continuar con, con unos proyectos de empresa, o sea, empresariales, industriales, que no nos eh, concuerda porque en un... Estudio que solicitamos que nos, de, que, de que nos dieran de planes de, de industriales o planes económicos a largo recorrido, o por lo menos a cuatro años, nos han presentado unos planes en los que no se preveía que en el año 22 hubiese beneficios. Y sin embargo, después de esta última noticia que hemos tenido, parece ser que las noticias, que aunque no sean del todo ciertas, pero dicen que pretendemos tener un beneficio de 20 millones de, de VIDA, que es antes de impuestos, pero no se, no se contemplaba dentro del plan que nos, que nos habían puesto sobre la mesa en una de las primeras reuniones. Desde GGT pedimos que el impacto sea el mínimo posible en el salario de los trabajadores, que la congelación no sea de cuatro años porque es una barbaridad, y, sobre todo, lo que sí que quiero recalcar es que todo va a ser por votación de los trabajadores. No tomaremos ninguna decisión sin que ellos tengan la última palabra. No sé a qué quieren llegar con esto. Algo están tramando estamos todo este lío para algo. Porque todo lo que nos están intentando eh, hacer tragar y que nos bajemos el sueldo y que trabajemos más y todo, solo nosotros tiene que llegar a algún trasfondo porque... Como he dicho antes, que nos quieren bajar un 11% más 4 horas de cogencia salarial, eso es infumable, eso no lo va a pagar nadie. Entonces, me gustaría saber qué es lo que pretende la empresa, realmente. Yo solamente quería poner la coletilla de que incluso en alguna de las reuniones eh, hemos dicho a la empresa de que esto parecía a la guerra de Ucrania. En Ucrania estaban viviendo tranquilamente, como nosotros trabajando en nuestras distintas plantas, y de repente nos hemos encontrado con una guerra de alguien que viene atacándonos. Y en estos momentos la empresa nos está atacando con recortes salariales y de conceptos sociales.